Ella iba sola No quería a nadie y ahora cómo se emociona Cuando me ve que paso a veces por su zona ah, Escucha mi nombre y rápido se asoma ah, Y hablamos horas todo empezó con jugueteo, porque la y le decía tantas cosas, hasta que sonreía, no paraba de pensar en ella cada día, hasta me repetía que tiene que ser mía, porque me encantaba como era esa mujer, hasta su modo de hablar me solía enloquecer, sin contar que mi piel combinaba con su piel, me atrevería a decir que me hizo renacer, y la que era tan frío con todas las que venía y la que yo quería, no sabía si me quería, quién iba a pensar que en este caso pasaría, que la odiosa lograría, porque hice mi conocimiento. Aunque siendo honesto, usé varios pretextos Fuera de contexto para poder observarla Y por no ser experto en los sentimientos No cate el momento que ella hacía lo mismo esperando Ella iba sola, no quería a nadie y ahora cómo se emociona Cuando me ve que paso a veces por su zona ah.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 Ahora la tengo conmigo caminando por el barrio Agarrado de manos y me siento extraordinario Está acomoda me lo dijo sus labios La forma que me mira y que me trata a diario Y yo no sé qué hice para ponerla así Solo fui yo mismo y lo conseguí Si la visito se pone feliz Si le pasó muy cerca ya le suelen decir Su novio pasó por al frente Son tantos que saben que tú está demente Que no es la más fría es la más caliente La hice cambiar ahora es diferente y su novio pasa por al frente. Son tantos que saben que tú estás demente. Ya no es la más fría, es la más caliente. La hice cambiar ahora es diferente. Ella iba sola, no quería a nadie. Y ahora, cómo se emociona cuando me ve que paso a veces por su zona. Ah. Escucha mi nombre y rápido se asoma. Ah.